Sentamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Te ha llegado el momento a tomar el video. Este video hice un par de años después, durante crecer el canal. Tuvo más éxito el plataforma de Youtube por eso tomé este video Video para hacer una remake de la historia Kirimuro ¿A dónde? Sale el videojuego Fatal Frame más conocido su idioma inglés Project Zero en español Es Project Zero ¿A dónde encontré esta su historia? ¿De Kirimuro de qué miedo puede dar eso? ¿Qué hora es? Atención, amigos Os espero un buen susto todo este tiempo Kirie me estaba guiando, podía oírla gritar, gritaba pidiendo ayuda. Como doncella del santuario de la soga, estaba destinada a sellar la puerta. Aunque también deseaba estar con su amado. Pero no podía tener ambas cosas. Sus sentimientos encontrados la desgarraban. Y ello resultó en el infortunio. La maldad tocó su espíritu y se convirtió en una criatura que deseaba que los demás también sufrieran. Ahora, liberada de la maldad, está a punto de cumplir su misión como doncella del santuario de la soga. Su alma debe permanecer aquí para mantener la puerta sellada para la eternidad. Completamente sola, un sufrimiento infinito para que no sufra. Que no pierda la esperanza deseo estar junto a ella. ¡Mira! Sus alas regresan al lugar al que pertenecen, Miku ahora comprendo por qué me trajeron aquí. Aceptaré mi destino. Miku. Gracias por todo. Desde aquel día, dejé de ver las cosas que los demás no pueden ver. Hoy es el primer día que salgo a pasear. Estaba andando por el porche de la mansión cuando de pronto, un hombre salió de la habitación de invitados. Es la primera vez que habló con un extraño desde que llegué. Fue muy divertido. Ha venido a verme. Me sacó de la habitación y salimos afuera. Me enseñó los nombres de todas las flores. Todo esto es tan nuevo para mí. Hoy volví a ponerme colorada. Pero esta vez no quería esconderme. Hoy ha vuelto a visitarme. El sacerdote jefe dijo que no debíamos charlando en la habitación. Me contó muchas cosas interesantes sobre el mundo de ahí fuera. Soy tan feliz cuando estoy con él. Tan, tan feliz. Hoy he vuelto a pasear con él por el jardín. ¡Qué hermosa es la flor del cerezo! Me ha enseñado mucho desde que nos conocimos. Ya ni siquiera me siento sola. Hace ya cinco días que no viene. Cuando pregunté por él al sacerdote jefe, me dijo que había vuelto a su cuidado: cómo es posible que se fuera ran de repente. Sobre todo ahora, pues pronto no podré volver a verle en absoluto. He soñado con él. He mirado con los ojos llenos de tristeza. ¡Qué ojos tan tristes! Parecía que quería decirme algo con los ojos, no volvió a casa. Algo le hicieron los sacerdotes, pero, ¿el qué? Mientras miraba por la ventana vi a alguien paseando por el jardín. El hombre no me vio. Peseaba por qué placer, contemplando los árboles y las montañas. Árboles y las montañas. Hoy he vuelto a verle paseando por el jardín. Me vio enseguida y me saludó. No sé por qué, pero me puse colorada y me aparté para que no me viera. Cuando se lo conté al sacerdote jefe se sorprendió muchísimo. Me dijo que no debía volver a mirar por la ventana durante un tiempo. El ritual de estrangulamiento se celebrará pronto. El patriarca y los sacerdotes están realizando sus purificaciones. Parece que toda la familia se ha reunido en la mansión para asistir al ritual. La mansión suele estar tan solitaria, pero al menos hoy está llena de vida. Uno de los sacerdotes se quedó mirándome hoy. Parecía tan triste. Soy la doncella del santuario, tengo una obligación muy importante que realizar, pero ¿cómo puedo cumplir ahora misión como doncella del santuario sintiendo así? Ahora que he descubierto realmente lo hermoso que es vivir. Ahora que he involucrado a ese pobre hombre. Querida Miku, sé que extraño, pero a veces te veo por aquí, en la mansión. «Corro detrás de ti pero siempre acabo perdiéndote de vista, debe haber un agujero en el tiempo o algo así. Probablemente nunca podamos encontrarnos, ¿estabas preocupado por mí? Por eso has venido aquí. Espero que recibas esta nota. Necesito tu ayuda. Punto La fuerza que reside tras la maldición y muro es una mujer llamada Kirie». Fue pues sacrificada en un ritual y su espíritu se expuso a la maldad que se extendió desde el infierno cuando se produjo el infortunio. Ahora es una pobre criatura que envenena todo aquello con lo que entra en contacto. Por lo visto, le recuerdo al hombre del que estaba enamorada. Punto Lo supe de algún modo cuando me tocó. Tengo previsto ir a verla si no lo hago, la mansión seguirá reclamando más víctimas, Kirie lamenta su desventurada vida, pero al mismo tiempo se lamenta de no haber sido capaz de cumplir su misión con doncella del santuario. He visto una foto de Kirie de niña. Buscaba a alguien que le permitiese ayudar a su otro yo. Kirie es como una persona dividida en dos, Miku, quiero que ayudes a Kirie si quieres debes sellar la puerta del infierno con el espejo sagrado. Estaba pensando en la cámara que nos dejó mamá, sé que era de mamá y que nos la dejó cuando murió. Pero antes era de la abuela Mikoto. Dicen que es lo único que trajo consigo la abuela cuando fue adoptada por la familia Inasaki. En varios documentos que encontré en la mansión, había unas anotaciones sobre sobre otra niña yada Mikoto, el nombre de nuestra abuela, que había encontrado una cámara con un extraño poder. Y luego descubrí que la madre de Mikoto, la esposa del folclorista, murió el mismo día que mamá. Mamá. No pudo con el extraño poder de la cámara eso la volvió loca y tuvo que abandonar este mundo. Pero, ¿y si fuese la cámara de la madre de Mikoto? En fin, ignoro los datos concretos, pero estoy seguro de que esa cámara tiene mucho que ver con la maldición de esta mansión. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor, mi hermano, ¿qué os ha parecido? ¿Les ha gustado y a vosotros también, verdad que tengáis un mundillo de miedo?